Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Buenas noches familia les saluda Madeline Ortiz Aquí junto a ustedes nuevamente para presentar los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy sábado 25 de marzo. Gracias por acompañarnos. Los sorteos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. Y este próximo lunes que esperamos con Loto Cash que cuenta con la nueva cifra de 1%. Millón mil dólares. No dejes pasar esta oportunidad de ganar y tampoco olvides la doble revancha que te espera con 510 mil dólares. Y esta noche se juega Powerball que tiene acumulados 112 millones de dólares. Así que pendiente porque tú podrías ser el próximo ganador de estos millones que un poquito de falta que hacen ah ¿eh? la oportunidad de hacer tus sueños realidad la tienes con lotería electrónica. La suerte te está Yo soy Lotería, claro que sí, y ya estamos listos para iniciar con los sorteos de esta noche. ¿Qué tal si comenzamos con el Wild Ball? Adelante. El número ganador de Wild Ball es el número uno. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número uno. Y ahora damos comienzo con los pegas, así que mucha suerte a los que jugaron el pega dos. El número ganador de pega 2 comienza... Con el 2. Segundo número. Es el 8. El número ganador de Pega 2. Es el 2-8. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 28. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte familia, ese boleto en mano. El número ganador de Pega 3 comienza con el 8. Segundo número es el 0. Tercer número es el 7. El número ganador de Pega 3 es el 807. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 807. Y ahora finalizamos nuestro sorteo de esta noche con el Pega 4, el favorito de muchos. Mucha suerte, Puerto Rico. El número ganador de Pega 4 comienza con el 8. Segundo número es el 0. Tercer número, el 2. Último número de Pega 4 es el 5. El número ganador de Pega 4 es el 8025. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy... Es el 8025. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Visiten nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Los esperamos este próximo lunes a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Figueroa no solamente es la pianista solista de este concierto tan especial, sino que además estuvo encargada de eh, colaborar todo el material que está en esta exhibición en el lobby de la sala sinfónica y además tuvo mucho que ver con el documental que se preparó para celebrar estos 80 años Eso es correcto, del Quinteto sí. Figueroa. Entonces estamos hablando de 80 años, estamos hablando de 1935. Eso es correcto. Pero realmente no todo comenzó ahí. Comenzó mm. con su abuela, ¿correcto? Bueno, eh, un poquito antes de eso ya mi bisabuela, este, que era de descendencia holandesa judía, llegaron a Aguadilla y ella tocaba piano. Eh, su papá era a un médico en Aguadilla Y, este, pues, al tener a mi abuela, pues, le pasó... y fue la maestra de mi abuela. Ya. Sí, entonces mi abuela, pues, comenzó a estudiar piano seriamente eh, mi abuela, eh, mi bisabuela la mandó aquí a San Juan de Aguadilla para estudiar este piano con la profesora Paquita Castañer, que es una destacada maestra de piano aquí en Puerto Rico. Obviamente esto es una época donde no existía un conservatorio de música. Bueno, estamos hablando del siglo XIX. Exacto. Sí, estamos hablando del siglo XIX eh, y venir a San Juan era ya un, un viaje por sí, ¿verdad? <risa> Nada, entonces ella al estar estudiando aquí, pues se le presentó la oportunidad y le ofrecieron una beca para ir a estudiar a París. O sea, si de talentosa era. Sí, aparentemente eso es lo que, ¿verdad? Lo que lo que la historia nos dice. Pero estuve leyendo que no tuvo la oportunidad de realmente no porque, aceptar la beca. No, eh, eh, ella aceptó la beca, lo que pasa es que en ese momento el padre muere, entonces ella era la mayor de todos los hijos y tuvo que regresar a Guadilla. y la tradición que nosotros tenemos en Puerto Rico es que la mayor es la persona que se hace cargo de todos los demás hijos. Uh -huh. Así que ella tuvo que adoptar esa, ¿verdad?, tuvo que hacerse cargo de todos esos todos esos hermanos eran unos cuantos, unos cuantos. Entre ellos habían otros pianistas también, o sea, otras personas que tocaron que tocaron instrumentos. Eh, así que ella se hizo cargo de eso, perdió esa oportunidad, pero eh, continuó cogiendo clases en Aguadilla con el maestro José Lequerica. Uh -huh. eh, y allí, en casa de José Lequerica, fue, que también fue uno de los...